El doctor te ¿ya te ¿Ya te mandó de nuevo? ¿Sí? Quito mi micrófono. No. Yo no como. O sea, yo sí ya tengo sí. micrófono. No, yo... ¿Ya estamos o quedando Yo ya tengo micrófono no, aquí. ¿Cómo va a ser? A ver, a ver. Hola. Sí. Es este. No. Entonces, es el que se lo tiene, ¿no? ¿Soy yo? ¿Me estás escuchando? Ajá, solo ah, de sí. acá. ¿Pues? Ya. Ahora sí. Hola, hola, hola. Hola. ¿El micrófono lo quitaste? Sí, aquí está. Aquí yo puedo controlar. Qué padre producción. ¿no? <ríe> Bueno, he eh, conectado todavía. Sí. Sí, sí. Está Valeria Lemos, que es ella. Chendo Torres, no sé quién es. Tania Solán, que está acá. Y María de Jesús Getancurto. O pues sea, ya están Hola, bien. Hola María de Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Todavía nos llega nuestro nuestro invitado estrella. Bienvenida al 77. Este. Sonríe, te estamos grabando. Y nada, qué padre, qué padre que decidiste hacer postres sí, patéticos con nosotros, ¿verdad? Ahorita claro, claro, claro. va a ser el chef estrella, no te preocupes. Yo nada más soy su, su patiño, su ayudante, pero padre. Padre la situación, vamos a decir, o al menos a sus pedo. espero que estos postres, que se los vendas que a la vecina, que a la suegra. Eh, nos mandes fotos, nos etiquetes al 77 a Marco España, arroba Marco España, arroba Marco 370, arroba Rick Así que un padre bonito, todo. ¿Sí o no? ¿Sí o no, amiga? Y con eres? ustedes, Marco España. ¡Woo! Dos personas están aquí. Este la palabra, y pues. También creo que tres personas nos están viendo. <risa> Nosotros tres. Nosotros tres nos vemos. Bueno, este, pues, eh, muchas gracias por estar aquí. Vamos a esperar dos minutos. Dos minutos, a que se conecte el otro muchacho. Chendo. ¿Estás por ahí? ¿Ya está Chendo? Eh, a ver, están mandando mensajes ahí. ¿Alguien ha dicho algo? ¿Qué dicen? Díganlo. Nada. <risa> nuestra ahorita, nuestra chendo, como tu show tu papá, asistente se llama Tania Sula. Eh, gracias, estamos haciendo bueno, que le da pena a la cámara. Y nuestro guapísimo y talentoso camarógrafo también le da pena salir. Entonces, los camarógrafos de todas formas no salen. verdad no se preocupen, al final de, de esa transmisión los vamos a ligar a que pasen. de este lado. Así que, no Chendo, saludos. Chendo dice, como tus shows están dos. No, van a ser mejor. No sé pero eso, creo que nos sorprendió un poquito a los dos. Pero está bien. Vamos a terminar de. Ustedes, ustedes nos dicen cuando ya estén todos para, para empezar este. mundial buen todo? Bueno. ¿Qué ¿Cómo que dicen que qué? qué? Ah, bueno, vamos a iniciar. Eh, vamos, ¿con cuál, ¿Con cuál quieren que empecemos? Me vamos a bien. ¿Se escucha bien? Antes que nada, la, la transmisión se escucha bien. Dejen, dejen un comentario para, para arreglar cualquier cosa antes de que iniciemos. La verdad que no hay un comentario. Nadie deja un comentario, así que lo más seguro es que nadie me está escuchando nada. Así que, ¿te escuchar? Lo escucha, pero nadie nos hace caso. Ah, está bien. Vamos, vamos a empezar Bueno, entonces. Eh, vamos, el día de hoy vamos a ser dos países, este, dos países muy ricos. Lo más importante, es lo que lo, lo que nos, a lo que nos estamos adaptando el día de hoy en este lugar es que no tenemos. sol. Así que, Kim. A veces en su casa no tiene otro. Así que vamos a hacer. Yo no tengo uno. Yo no tengo sí. no. Por mayor razón, vas a perder el dedo y hacer algo sin otro. No. Sí. Sí. Uh. <risa> <risa> así que a ver, vamos a empezar. Lo primero que necesitamos, con cuál quieren empezar, a ver, si dejan un comentario, eh, puede ser cajeta o durazno. Tenemos dos packs el día de hoy. Uno es. Con cajeta y el otro es con duraznos en almíbar, en trocitos. Los pueden tener trocitos o sí. los ¡Hey! <risa> Llevamos uno uno. Como ustedes el... quieran, uno uno. Yo voté por durazno, pero echando de cajeta. cajita. Ok. ¿no? Sí, los invitados, ¿no? Cajeta. Pues sí. Pues sí, o sea, o sea, como que nos comentan que aquí hay, hay personas justo pues, de, de nosotros que están, que están votando, no sean así de chance. a las <risa> personas María de Jesús hagan desempate. María de Jesús, María de Jesús, que tú que me estás viendo en este momento, te toca desempatar esto. ¿Quieres cajeta o durazno? Dime por favor, ¿qué es lo que quieres? ¿Cajeta o durazno? Me encantan los efectos María de que tenemos el día de hoy. No ¿Eh? nos <risa> María. Pues empezamos con cajetas, ¿eh? ¿Ah? Sí, ¿cómo no? Se dice que cajeta. Bueno, con cajeta, pues. Buen Chendo, eso es para ti. Va a hacer el primero. Uh. Vamos a necesitar los, los siguientes ingredientes para eh, hacer un pie de cajetas, si sí, no es muy importante. Número uno, ya es que necesitamos galletas, a ver de la tinta y amigo, y la cámara. galletas María? marías. Sí. Cámara uno, cámara dos, cámara uno, cámara dos. ¿Uno, dos, tres paquetes? ¿Cuántos? ¿Cuántos uh, en este paquete? Un paquetito completo de ¿sí? galletas marías. Necesitamos eh, leche evaporada. ¿Esto sí es leche evaporada? Sí, leche evaporada. Tú dime. Es que tú la compraste, muchacho. Ay, ¿Cómo que la quedamos? <risa> 330 mililitros de leche evaporada. No deberíamos decir marcas nada, ¿no? porque básicamente nadie nos está patrocinando. Carnation, patrocinamos. ¿Sí? carnation patrocinado. ¿Sí? ¿Sí? Como estamos un poquito austeros también, o sea, el Golden Hills, que les patrocine, eh, los eh, 250 mililitros, de media crema. Media crema. Golden Hills. Patrocinados. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y obviamente, la poderosísima cajeta, bueno, en este caso va a ser quemada, pero si no quieren el o como sea, no hay ningún problema. En este caso son 330 gramos, que es básicamente lo que tiene este, esta botellita. Golden Hills, patrocinado. Bueno, somos pobres por el externo. Así que lo, que lo primero que tenemos que hacer, ya, eso hace falta, una barra completa de mantequilla. Mantequilla, mantequilla. mantequilla no margarina. no Margarina, mantequilla. No. Mantequilla. Una barra completa. 83 ahí se a la sala de espera. Okay. Y necesitamos eh, grenetina. Necesitamos para hacer este pie, 14 gramos de grenetina. Que básicamente ya saben que ya los vienen de cajitas. Y ya los vienen, vienen a dos, Serían dos sobrecitos básicamente. De Gary patrocinamos. No, pues ese sí lo guardan. No, no, pero los no, pero dos, este, dos, dos no, sobrecitos no, no, no, no, no, no, no, no, no, Ahora, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a poner a hidratar nuestra grenetina en media taza de agua. Vamos a hacerlo aquí. Y a ver, vamos a cortar las cositas. Y en media taza de agua van a poner la grenetina con de la lluvia. Está como estoy bastante alejado, hazme la cámara enseñar esto. No vayas a tirar la grenetina, por favor. Más cerca, no seas cabrón. Señor productor, sí se ve. Chimino, sí se ve. Chimino. Ahí está. Vamos a dejarla hidratando aquí a un ladito. Ah, se me estaba olvidando algo, disculpen ustedes. También necesitamos hacer este pie. 190 gramos de queso crema, Lala, patrocinado. 190 gramos, queso crema, Lala. <risa> okay, lo primero que tenemos que hacer es triturar o moler muy bien las galletas. Así que lo que vamos a hacer es, en este caso tenemos una licuadora en una licuadora, eh, poner todas las galletas. Les recomiendo que todas las galletas las, las rompan un poco con las manos. O sea, Tomen un pequeño puñito. Antes de las manos, ya no la dábamos, ¿eh? Bueno, eso sí, ya no la dábamos. De hecho, tenemos totalmente todas las medidas de seguridad en este lugar. Ajá. No me queme, loco. ¿no? Sí. Así que, pues bueno, simplemente igual. Ya nos lavamos las manos, me puedes ayudar. Me lo mucho, pero ahora será mucho ver si Abrimos algo de tu vida, señor. No. Yo te la trituro. No empieces. Por favor. O sea, y ¿no, no puede meterse completa. Lo que pasa es que ya lo he hecho antes. <risa> Estúpida. Ya te entendí. Pero ¿para qué quieres que te bulen en redes y ya que miedo estamos bulenos, no? Bueno, sí. O, o sea, sea no, no, ya. No puede meterse completa la galleta. Lo que pasa es que si metes completa la galleta, no es. Este, no igual. Ya no las hace por lo que necesitamos que sea. Se... Claro. Bueno, claro, si lo hacen con menos cantidad, voy a que pusiera todo. Sería más fácil, pero ahorita lo hacemos, no te preocupes. Ah, no, no todo. Sí. O sea, ah, ahora, se supone que ustedes nos van siguiendo junto con sus ingredientes, ¿verdad? Sí. Nos dicen, si vamos muy rápido, vamos muy lento. O sea, ustedes, ustedes, sí. Tú que me estás viendo, tú, puedes decirme, güey, espérate, no mames, vas muy rápido, o vas muy lento, güey, me estuve aburriendo, echa la más galleta. Vamos. No. <risa> <risa> <risa> OK, vamos a poner las galletas. O voy a la licuadora. <risa> porque no hay que poner de Claro, deja de comerte los insumos, por favor. No, no los un poquito. Bueno, no dejen mucho tiempo que se force la... Podemos machacar. sí, es que se Pero Es más fácil, más rápido. En lo que la mitad se mueve, el otro, mira, te ayuda, porque ¿okay? Esto es software 3, eh, pandémicos a Netflix. Entonces, obviamente, bueno, tal vez puede ser que sí te guste ver Netflix sola, sola, ¿no? OK, para paus pausar un poco de servicio. El <risa> es el secreto de la vida. Es el secreto de la <risa> vida. Y mira, qué bolas. Ahí van ¿no? Digo, yo al menos no tengo galleta completa como ¿no tú, pero ahí van muchachos. Échale ganas. Échale ganas. Vamos a no no, no, no. <risa> no tenemos a poner todo esto aquí? No exactamente tiene que quedar como polo. Así. No. Un hecho. Ya está bastante bien así, ¿no? Estamos ¿no? como un poquito alejados de la cámara. Así que otra vez, Eric. Claro. vamos ah, no, de no. que se vea cómo se está sí, quedando. Mira. Agarras. Es que... ¡Virga! ¡Ay! No, bueno, así listo Es que. Ya, no se caigo mucho, amigos. Agarran. Y la machaquean, ¿no? Así, padre. Ahorita, producción limpia, usted no se preocupe. Chimino, párate, por favor. Tiene que dar una. A ver. Ahí me veo. Pantalla, cámara 1, cámara 2. Creo que sí, ahí se ve, ¿no? Padre. Sube, sube, Bueno, vamos a punto. Sobre eso que estamos haciendo ahorita. Es que justo se diviertan haciendo así. Sí, este, no se divierten de haciéndolo, si no van a ver otro video de YouTube como va a ser. Claro. claro, ahora, ¿qué es lo que nos hace falta para la, la galleta de nuestro pie? Pues, es ponerle un poco de mantequilla a esta base. Así que lo que van a hacer es pues, una barra de mantequilla, que son 90 gramos si no sé mal, una barra de mantequilla. es. ¿Verdad? Van a ponerla unos 15 segundos en micrones. Sí. Creo que lo único que no sabe la gente es que la producción también somos nosotros, así que tenemos sí. que terminar viviendo. Así que unos un segunditos. Claro. Creo que un poco más, pues otros segundos, es que también depende mucho. Ustedes coméntenos cómo lo van viendo, si vamos muy rápido, vamos muy lento, por favor, muchachos, ustedes, ustedes son nuestros temas. Adri. André. Hola, Adri, ¿cómo estás? Justo, no? Actualícenla. ¿Eh? Pues no cuenten que qué estamos haciendo. Ah, ok, este. Eh, aquí el chef. Sí, a ver, ya. <risa> <risa> te vamos a actualizar. Bienvenida. ¿Cómo estás? Qué padre que te sumaste a nuestra.. Reunión de Zoom, donde vamos a aprender a hacer pie de cajeta y pie de durazno. Lo que vamos, eh, pues ahora sí que ya teniendo, vas a agarrar tus galletas y las vas a machacar, porque es un poquito difícil en la licuadora. Entonces descubrimos que es más fácil machacarlas. Ahora, que si vas a usar la, la licuadora, tiene que ser poquito a poco, porque si no, el motor se te va a quemar. No se te vaya a caer la galleta, por favor. Ok, vamos a necesitar, ¿qué necesitamos para eso? ¿Para, para el pie de cajeta. A ver, vamos a hacer un pequeño resumen. Lo que necesitamos es eh, leche evaporada, eh, media crema, cajeta y queso crema, ¿ok? Proceso, necesitamos eh, un paquete completo de galletas marías, eh, triturarlo lo mayor posible, ponerlo en un bowl, que como ya lo está haciendo nuestro, el favor nuestro amigo Eric, y vamos a hacer el, el siguiente procedimiento. Ya que tenemos nuestra galleta pues, eh, triturada, vamos a ponerle la barra de mantequilla. La mantequilla obviamente debe estar ya este, totalmente disuelta. Vamos a ponerla aquí. Mmm, huele delicioso, amigo. ¿Quitó este chumón? Sí. A ver, tú, este. ¡Esta palita! Vamos a hacer lo siguiente: necesito que me ayudes. Vamos a dar esta palita. Y vamos a hacer. A ver, nada más que enseñarles ahí: cerquita de la. Sin tirarlo. Sin tirarlo. Sin Vamos a empezar a, moler, a mover todo Bien, que, que la mantequilla se impregne en todo el polvito de la galleta, ¿no? Así. ¿Algo a ver, chimena? Sí. a ver? Sí, qué padre. Que es, quede húmeda, pues, ¿no? no que, que quede totalmente este. Sí, Adri, ya se me cayó. Así. Huele bien rico. Hoy sí, inicié mi, mi, mi dieta, ¿verdad? ¿Qué dieta tan oportuno? ¿Qué dieta tan oportuno? Ahí está, mira. Yo creo que va a quedar como una masita. Sí, sí. Justo tiene que quedar como una masita. Mira, sí, sí, sí. Que masita. Mira, sí, sí. Vas a acerco no, porque no. acá el señor no sé qué chingos está haciendo. Okay. ¿Sí ¿Está bien, justo? Te van a dar cuenta. <ríe> porque cuando la presione, va a volver a quedar en esta forma. ¿Qué tal? Sí, que la levantes sí. ah, que la levante ahí está ah, si este. que... sí, sí, el señor productor no, nos da ya tantito chance para poder vernos en la pantalla ah, sí, ahí está, mira ahora sí que lo que no saben es que, que... <risa> que no saben que no, hay nadie, no saben. <risa> <risa> bueno, bueno, seguimos aquí con esto sí Ahora vamos a, ir de este lado, aquí me va a ayudar el buen Eric. Les voy a enseñar. Yo en este caso tengo un molde de silicona, pero ustedes pueden ocupar el molde que ustedes quieran. O sea, no hay ninguna bronca, pueden ocuparlo. ¿Qué Tú me estás ayudando. Van a hacer lo siguiente. En su molde... Sí, yo no fui, yo no fui. Vamos. El show o sea, se de sabías la. Que lo que no, sabías. yo no fui. No, no fuiste tú. No. A ver, ahí ya. Yo no fui de lo. No <ríe> fui. Vas a poner todo, todo, toda la galleta con la botaquilla aquí. Ajá. No sé a si ver. Sí. No voy ya voy a expartir bien, así como lo está haciendo él, que tenía que hacerlo yo, pero estoy explicando primero, por sí. favor. Lo ponen bien, así. Ah, ¿sí? se ah se a ver. Ah, mira, Ay, sí, sí. Bájame, acerco un poquito más. así está, ¿Está bien? Sí. No a estar remendando, desgraciado, por favor. Ya que lo tienen así. Bueno, obviamente, estoy tratando de hacerlo lo más cerrado posible. Para ocupar, en este caso, aún tenemos un macerador pero si con un vaso, con lo que quieran, hasta con las mismas manos, van a presionarlo todo muy bien. Así que, ¿quién me va a ayudar ahorita? Pues, bueno, uh -huh. no Eric. No, ¿Qué me voy a poner a hacer? Pero pues aquí, Pabrito. ¿eh? Ah, sí, aquí, sí, la, sí, la, sí. La, sí, ya, ya, ya. Así. Que, que cubra todo el, el molde, eh, toda la parte de abajo, todo que quede bien este, cubierto Ay, la, la parte de abajo. Sí. Porque básicamente esa va a ser la base de galleta que vamos a tener para el pack. Así que, Ahí vamos a dejar a Eric haciendo eso un poquito. ¡Delo! Sí. Ah, ok, me parece muy ya bien. Ya lo no voy a mover. ¿Eh? Ya lo no voy a mover. Claro. Nos van a ayudar, si hay otras personas a través gracias. de nosotros. Gracias. <risa> Somos parte del teatro, y el teatro es magia, es vida. o no, muchachos? Ok. ¡Ay, groseros! Cero. Ya que estamos, bueno, ya nos ayudaron a esto. Ah, gracias. Bueno, voy a dar otro lado para que vean cómo voy a hacer lo demás. Bien, aquí un punto muy importante para seguir haciendo esto. ¿Se acuerdan que les había dicho que la grenetina se tiene que poner a, este, a hidratar? Sí. Sí, cuando, <ríe> cuando la grenetina esté así, es que ya, o sea, es más, la puedo moldear no se va a caer. Oh. Eso significa que la ya está. Okay. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a... Mientras se pone a hacer la base de nuestra galleta. Ahí está, ¿no? Más o menos. Ustedes díganos si vamos bien, si no, cualquier comentario, si quieren que ya me calle. Todo, todo díganos, coméntenos. Okay. Estamos aquí para ustedes y por ustedes. A ver, solamente un pequeño punto aquí con una no historia. Justo eviten o traten de que no se no haya grietas. O sea, en este caso es porque el molde que estoy ocupando tiene una forma como de estrella, como de flor, tiene como como estrellitas, así que eso puede hacer que. que tenga estas pequeñas grietas. Hay que tratar de que todo quede como lo más parejo posible para que no haya grietas. Sí, ahí viene, viene, viene. Sí, ¿cómo no, no? Hermana, evítate las grietas. Por favor. A nadie nos gustan las grietas. Depende de qué grietas, ¿no? ¿Qué Porque tipo de grietas te gustan ti? ¿no? Hay unas grietas muy padres. <risa> Explícame eso. ¿qué, ¿Qué grieta te gusta por ejemplo, las grietas que se le hacen a la mami, aquí en los ojos, ¿no? Y hasta viejita. Entonces, ah, la mamá, y sí padre, no sé. ¿Tú de cuáles hablas? Pues no sé, con las grietas <risa> del pai, ¿no? Pues sí, yo, yo, yo no entendía que de qué grietas hablabas, pero bueno. Bueno. Creo que ya está. Ok. Ya que está eso, vámonos con... Uno eh, que va a ser básicamente... Todo lo que es el paño. Así que en la licuadora vamos a empezar a poner la leche evaporada. Ponemoslo aquí, directo. ¿Se sí, encantan los bellos de sonido con los que se apoyan, los de Claro. De chocolada, la media crema. Cuidado que no le salpique la leche. ¡Oh! aguas con eso. Aguas con eso. No sé por qué pensé que ibas a hacer un chiste sobre eso. Ay, no, no, no. Es que mira, ya me conoces, pues tú también para que dices ese tipo de sí, cosas. Ya me conoces. La verdad. Si no, Digo, tú también me conoces, no es por otra cosa. <risa> ¿Qué anoche, Chendo? ¿Qué no te dicen de ti? Sí, ¿por qué? A ver. Si anoche, no. No te rea. Sí, porque, a ver, sigan nos mandando mensajes, muchachos. Estos. Que se sienta que hay alguien atrás. Sí, sí de la, de porque la... parecemos. Sentimos que Marco se siente como un idiota hablando solo, entonces. Pensé que, pensé que hablaba contigo. Ah. Como te vas el corazón, pero bueno, vamos a seguir con esto. Este. Ya que pusieron la media crema y la sí, la media crema y la leche acuérdate aquí vamos a poner también el queso crema yo sí les voy a recomendar algo muchachos que su molde no sea de estrellitas o de <risa> o de florecitas ¿por qué porque es muy difícil estar tapando estos hoyitos porque le muevo de un lado y se tapa de otro. Entonces, si puede ser de los planos o así, de los eh, rectangulares, es mucho mejor. Pero de los que ustedes tengan, ¿eh? El chiste es, es que les haga padre y rico, ¿no? ¿Por qué creen que tengo ahí a Eric? Porque obviamente, pues, el muchacho no puede comer esto, ¿no? Así que vamos a abrir el queso crema. Y obviamente aquí tratamos de, OK, Eric estaba pidiendo patrocinios, no hay problema. O sea, no realmente tiene que ocupar alguna marca en especial. Simplemente ocupen lo que se les haga más. Fácil Para. ¿Está bien? No. me está grabando. Ahora vamos a poner aquí la barrita de de subcribir. la, estrella. Realmente, Eric no quiere que tengan un molde de estrella porque la única estrella en el lugar es él, así que. No. Ahora, vamos a derretir nuestra grenetina. Bueno, aunque sean unos 30 segundos, en el microondas, a veces un poco más, un poco menos, depende un poquito de, de la potencia de microondas que tenga, ponerlo listo. Dinos algo, Eric, el, el tiempo que nos tenemos. Nada. Síganos, síganos en nuestras redes sociales. Facebook, Marco España. Instagram, Marco370. Facebook, Rick Rey. Síganos en YouTube como Cuidado con la Perra. Y ya. Ah, claro, pues al 77, obviamente. Chivino, <risa> sí, perdón, chivino. <risa> al 77, eh, arroba el 77 cc.a. ¿Estoy bien, subiendo, Sí. OK. Sigan si nos favor. cortan, más a ser tu culpa, güey. ¿Por eh? qué? Si nos cortan, más a ser tu culpa. Okay. <risa> vengan, eh, ya cuando viene la pandemia, vengan. En eh, el 37 tenemos muy buenas obras. Tenemos muy padres este, stand-ups. Mucha estrella invitada, así como esta. Muy padre. Ya tenemos la sagradina. ¿Qué a que que dices a mis espaldas? ¿Qué, que está padre. Ya tenemos la sagradina. Pues ya están las sagradetinas. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a empezar a licuar justo lo que ya hemos puesto. Leche evaporada, la media crema y nuestra barra de queso crema. Tengo aquí. Vamos a empezar a licuar. Cambio un poquito al lado. Vamos a dejar que se licue esto primero y vamos a poner empezar a poner la cajeta. ¿Por qué no la puse desde antes? Porque normalmente la cajeta es demasiado densa. Así que si la ponen desde un principio, no se va a poder disolver en nuestra mezcla. Entonces ya, pontele, pontele bien. Y vamos a quitarle los frijitos, todo está nuevo, la ha rellenado. ¿Qué es vamos a nosotros? Creo yo. Otra vez vamos a poner la tapita para que no nos vayan encargar. Le echen más cajetas. Le ¿Eh? echen más cajetas. Miren, aquí la producción está poquita. Para los que no se preocupen. Ustedes pueden poner la cajeta que quieran aquí. Este, pues solamente es para de rápido, ¿no? porque el tiempo de televisión es, es sí. muy caro. Pero ustedes quieren echarle dos, de, de hecho, OK. dos. Bueno, que nos hemos tratado de que no quede tan, tan dulce, pero si ustedes gustan ponerle el doble de cajeta no hay ningún problema. Esto es cuestión de un poquito de, de gustos, ya que, este, bueno, lo quieran poner ustedes. Así que, ahora lo único que nos hace falta, bueno, para un poquito, porque acá, muchachos, explicaré lo que estamos diciendo, eh, tenemos que ponerle la grenetina. Seguimos dibujando. Muy importante. Como es que ustedes van a saber si está quedando bien su mezcla o demás, pues realmente tienen que probar todo lo que estén haciendo. O sea, digamos ahorita. Vamos a probar un poquito de lo que tenemos. Si se ¿verdad? Sí. aquí te digo, si a veces la cajeta. Le hacen falta café, ¿no? <risa> Obviamente no. Así, pruébale. Chendo, pruébale. Chendito. Adriana, pruébale. Lo que pasa es que, pues, obviamente, la que chiva que no nos contesta, pruébale. <risa> está bastante. ¿Y si ¿Me quitas precioso? este? No. Entonces, que lo metes en condena. Bueno, tenemos aquí, ah, un cuchillito. Sí. Digamos que nuestra cajeta está bastante. ¡Ujay! ¡Ujay! ¡Eso! Ahora entiendo por qué se llama cajeta. ¡Taratarata! <risa> ta, ta, ta, ta. Bueno, pues sí! hasta la o sea. <risa> no, pues, es que me la llevo media hora dando el pinche cuchillo y me dijo, agarra. A ver, nada más me más que me embarre. Bueno, muchachos. Este. Vamos a ponerle aquí este, esta cajeta. Este. Oye, y si la cajeta se mete un poquito al horno, no. no pues, o sea, este tipo, eso, ese es un buen punto que acabas de, to, de tocar. Tengan mucho cuidado con, este, con estos empaques de cajeta. Si lo metes al horno, va a, este, a echar chispas. Porque, digamos, este, esta, estas etiquetas llegan a tener un poco de, de aluminio. O así sea, que cuando los ponen dentro del microondas, pues, echa chispas, ¿no? O sea, no, verías, ¿qué es lo que yo hubiera hecho? Por eso, de hecho, la había hecho acá la producción. Por eso le, por eso le, le digo a la producción. Compramos el sobres. Claro, pero ¿qué crees? Que no había sobres. Y sí, sí, me di cuenta, muchachos, pues, ¿verdad? Que bueno, vamos a terminar de licuar esta cajetita. Gracias por estar por ahí. Gracias. Sí, ¿Qué vamos a hacer? Ya eso ahí. Un punto muy importante, yo estoy ocupando un molde de silicona. Así que cuando yo mueva el molde, se va, este, se va a mover todo. Te recomiendo que lo pongan en una base, una base firme, un plato. De una vez. De una vez, ajá. Ahora que está en el yo tengo una, una tablita de madera, está muy bien. Eh, te, te voy quitando el amigo. O sea, ¿para qué crees que eres asistente, muchachos? Bueno, pues, háblame, háblame. Ay, Dios mío, ¿cuál es tu asistente? Pero bueno, vamos a seguir. Lo que vamos a hacer es partir todo esto aquí. Esto, hasta que llegue al tope, obviamente. Si les sobra un poco, pues pueden hacer un mini pie. Consigan este otro pequeño, este, otro pequeño molde, un vaso, lo que sea, y puede quedar muy bien. A ver, claro, mira este, ¿cómo ves, ay, muy bien. OK, vamos a poner el plato en este platito. ¿No se ayuda? Ah. Y esto lo vamos a mandar a restaurar. Porque okay. lo vamos a dejarlo aquí. En unos minutos más lo vamos a llevar al refrigerador. Y básicamente este es nuestro primer pay, Un pay de cajetas. Obviamente, si ustedes quieren ponerle un poco más de, de, de cajeta, pues, pues, pues se lo pueden poner. Esto es un poquito más a su gusto. Igual, si quieren ponerle un poco de vainilla, o sea, ustedes pueden, pueden ser creativos con lo que están haciendo. No se limitan a hacer solamente una pequeña receta. Es más, ahorita vamos a sacar esto aquí, en un minutito más lo vamos a llevar a un replicador. Y voy a sacar un file que teníamos hace rato, a ver si lo podemos desmontar. Lo podemos montar aquí, Dame un segundito, vemos cómo Erik lava los trastes. mucho ¿Eh? cuidado, mucho cuidado, no cortar. Y miren, tengo este hermoso pie de queso crema y Oreo. Oh, ching, se sabrosos. Y ya está a ver. A ver. Me un poco las manos para poder desmontar esto básicamente es la misma forma en la que van a poder desmontar el otro aquí yo lo que trato de hacer también es que es un by un inverso si ustedes lo voltean pueden dejarle la galleta en la parte de arriba y se va a seguir viendo muy bonito mm -hmm. si no miren también esta es otra opción si sí, deja la calleta en la parte de abajo y le dejan una deparación de arriba, se va muy bien. Lo que van a hacer es que justo van a empezar a despegar la orilla. Esperando que se despliegue todo. Aquí, aquí. Y vamos a desmontar en un solo movimiento. Vamos a ocupar el mismo plato que tenemos. Por aquí. Gira. Vamos a hacer un poquito de aire para que suba. Nos está dejando despegar esto, no sé por qué. tenemos nuestro primer oh. Ahora, lo que les comentaba, lo... Esto queda así, justo por la galleta que tenemos. Aquí se, se, se, se despega un pedacito. Así es esto. Si quieren, se puede volver a voltear. Así que ya pueden tener eh, la otra vista sí. de la galleta. ¿Quieres voltearlo todo? No, yo sí. creo que así está padre, ¿no? <risa> <risa> ok. Pues vamos a la le Pod hacer Podemos poner este, ¿no? Ahí. Sí, si quieres. Pero, espera, espera. Vamos a, a poner un poquito de Con nuestro hermoso palo. aquí. Qué rico. Mm, mira nomás. Parece un pequeño barmata. Qué sabroso. Pura. Vamos directo aquí. ¿Ok? Bueno, Rick, ¿quién empieza? Pues ni modo, yo voy a tener que hacer esta misión. A ver si es cierto que como ronca, verme este, güey. Vamos a ver. Mira, pues el, el ese, ¿cómo se dice? Bueno, <risa> <risa> Mmm. Mmm. No mames. También se acorda con galleta. Espérate. Espérate. Espérate. Oye, comienza nosotros. Oye, mm -hmm. recuerda que estás a dieta. No seas gatito, güey. ¿eh? O sea. Mmm. Mmm. Mmm. A ¿Te deberías de poner en tu Facebook en tus redes sociales, esta de Oreo, porque está bien buena. O es lo mismo, es tú? igual. ¿De qué más? Es? Ah, la, la de la Oreo, la galleta. <risa> pues, <¿qué>? Explícate, vamos. Porque <risa> te estoy diciendo que podrías, porque sí. como sí. ves, les voy a decir, eh, ese es el punto para que vayan a mis redes. Por favor, vayan a mis redes. La posmania, uh -huh. claro. Obviamente, claro. Es eh, vayan a mis redes, vayan a Marco España en eh, Facebook y Marco370, porque no? <ríe> lo Marco acabo de 370 en Instagram para que vean este, las, bueno, las cosas que hago. Y también ahí les voy a estar posteando eh, la receta de Oreo. Tienes otra página en Facebook donde haces todas tus recetas. no eh, Bueno, qué bueno que toques ese punto. Eh, hay una página de Facebook llamada Becati, la cual es una página donde yo hago postres. Y, básicamente, no lo digo mucho porque ahí los estoy vendiendo. No me quiero, pues no quiero sacar un poquito más de, de provecho, ¿no? O sea, redes no, no y de ahí yo, este, tú habla. <risa> Entonces, mientras tú comes, desgraciado. <risa> bueno, <risa> bueno, se podrán dar cuenta que sí les gustó. Está muy, muy bueno. Chendo dice que le no mucho pedazo. Chendo, ¿la mitad de lo que queda es para ti? <risa> o sea, no, que no, güey. Bueno, si sí, Eric no se lo acaba, lo demás es para ti. Y este, sí, sí, sí, lo voy a estar posteando en mis redes sociales. Eh, pie de Oreo. Así que, con queso. Con queso doble crema. Es que no yo me gusta decir este marca, ¿no? Pero pues, normalmente este queso lo conocen como queso Filadelfia. Pero es queso doble crema. Y este, básicamente es muy parecido a lo que están haciendo ahorita, por eso es que. Oye, todo es deslactosado, ¿verdad? <risa> por favor no nos aguantes al en la televisión, ¿no? <risa> no, si no te diste cuenta, es crema. Es queso, o sea. Agua, chicos. Si ustedes no toman leche deslactosada, aguas. O sea, muy deslactosado que esté no, la verdad es que no. <risa> o sea, ya ya ni. Ya ni estás diciendo chistes ¿O sea, se también bueno ¿Quieres probarlo no yo ya sé cómo sabe ah, producción quieren algo más no okay. este lo vamos a meter al al al este. <risa> refrigerador ya lo dicen, no verdad está fuera cómo lo voy a meter es que yo estaba de espaldas es que, si este es otro que hiciste o tal vez no sé no bueno, de, te ayudo por favor que no nos grabes el refri porque no pero vamos a meterlo bueno ya vamos vamos también a ver otro porque creo que también se nos está yendo un poquito el tiempo de hecho que, que nos comenten, no o sea cómo vamos quieren que está un poco más rápido ya si este ya me si, caí. si ya quieren que ca se cae Eric este, Si quieren un pedazo una ramada de pie nadie dice nada estamos transmitiendo solos vamos al siguiente transmitiendo transmitiendo cállate idiota <risa> vamos a hacer un pie es lo que sobró ¿Puedo cogerla? Por favor. Pero no, no, porque me la no en al refrigerador. Es otro punto. Como es un paino que no es, este, no es caliente, básicamente eh, quedan muy, rápido. Es muy por, rápido. Pero por la grenetina, ¿cierto? ¿Cómo no, que por la grenetina? Por la grenetina es por lo que se, se, sí. se puede se cojar más rápido. Sí. Exacto. Sí, también de hecho eso también puede valer un poco. La cantidad de grenetina en el cero, que son 14 gramos, este, es para que quede hasta cierto punto un poco suave la, el pie. Si quieren que quede más denso todavía, pueden aumentar 7 gramos más. Pueden hacer su receta con 21 gramos de grenetina, haciendo el mismo procedimiento, un poquito, de, un poquito más agua de media taza, y este, va a seguir siendo lo mismo. Procedimiento que si sí no cambia nada. Ahora vamos, ¿me puedes ayudar a y vamos a hacer nuestro no dejaste, el paso de igual? y yeah. ya bien muchacho vamos a grandes grandes tips del chef propesa sí, sí, sí. chendo Torres, vez ¿Sí? ¿Ah, me imagino el buen chendo siendo chendo como siempre pero bueno gracias gracias chendo pues lo único que puedo decir es que a diferencia del chef propesa no tengo no tengo tanto bello, no así que y si es guapo no puedo negar eso, el chef Oropel es más guapo que yo. Y ¡Tiene buen cuerpo! Mira, gorda, ya cállate. Ok, vamos a seguir haciendo el mismo proceso. El de la, el de la galleta va a, ser, va a ser siempre el mismo. Paquete de galletas marías, así que vamos un poquito más rápido. Lo vamos a deshacer. Igual, como justo como lo decía Eric, voy bueno, a licuarlo para que quede como polvo básicamente y quede más compacto eh, justa la, la galleta que va a quedar de fondo. O pueden, este... O pueden triturarlo o pueden, pueden simplemente con el macerador para que quede una galleta más, este, con mucho más textura, una, una textura más gruesa. Pero eso, bueno, ya es decisión de cada actor. Ya que está así... Vamos a empezar a. A ver Erickiano. Obviamente esto teniendo que si lo van a hacer con un asistente, un poquito más rápido ¿no? un asistente porque ya. Ve que le gusta comer al desgraciado, pero no se, no se pone a ayudarnos. ¿Ves? Vamos macerando, ¿ves? Sin tirar. Y sí, sí, tirar la galleta, por favor. Eso es muy importante. No tiren la galleta. Más. Se necesita un muñequeo padrísimo. Esto son años y años de experiencia. ¿Cómo no? Mira más. Todo, está, la magia está aquí, mira. Aquí, mira. En el muñequeo. Así, mira. rápido, vamos. Ok. Tenemos. ¡Uy! El tiempo encima. Claro que no. Estamos aquí por ustedes y ya nos digan, ya, bueno, pues, pero tú no hablan, no hay nada. Nosotros pensamos que vamos bien. Mientras no hay gente aplaudir. Mientras no hay, mientras, no hay gente aplaudir, no vamos a cantar. No, con mucho gusto. ¿Qué están haciendo, Marco? Qué bueno que ya. Bueno, voy a empezar a. No te traes. ¿no? no te A ver, vamos a, deshacer, vamos a derretir la, la, este, la mantequilla. Y ahora que estás haciendo esto, Ahí vamos un más rápido. Ya está derretida. De aquí. Pero es eso, muchachos, para que me pongan la mantequilla. Ahora vamos. ahora vamos a hacer la misma base, pero una base para nuestro. Eh, y vamos a poner a hidratar otra vez otra tabla de fina. Ustedes nos vamos rápido, ¿eh? Porque se supone que lo tienen que estar siguiendo, porque por eso se es el taller, para que ustedes aprendan y la hagan junto con nosotros. Claro sí. sí. Disculpen de ya, el asistente ya no está regañando a todos, porque pues ya, ¿sabes? Esa es, es la mamá de todos, ¿no? Así que vamos a... qué La de Durazno. Ah, pues, pues bien, todo, todo lo que quiere... Okay. vamos a decirles todo lo, lo que lleva la de Durazno, que básicamente es... A ver, tiradlo acá. Son... Aquí tiene... Ahí, se me fue. 330 mililitros de leche evaporada. 250 mililitros de media crema, 190 gramos de queso crema, una lata de leche condensada, que según aquí son, 293 mililitros, ¿vale? Entonces, para esto. 14 gramos de grenetina. En esta vamos a ponerle un poquito más de grenetina para ver si queda más rico esto mientras vamos como su ahí atrás y una taza de duraznos en alviva. lo que vamos a hacer es poner a hidratar la grenetina en forma de lluvia lluvia hazlo tuyo Eric. si no Los te pasa y ya vamos a poner música. A ver si tenemos Que el celular de Chimino dijo: Ay, yo no, me pongo el celular. Que dicen que, aunque digas lo que digas, no van a poner música. <risa> ¿Eh? Esta agencia la vamos a dejar eh, un momentito para que se vaya poco un poco. Oye, amigo, este, este que hiciste lo meto al refri porque no importa, no importa, no importa que sea. Hijo. O sea, una vez que ya, ya se va a deshacer, Ajá. una vez que ya, ya se colocó el, este, nuestro pai, ya que está teniendo una buena estructura, no le va a pasar nada. De hecho, si se despegó un poquito de, de algunas partes es porque justo lo empezamos a hacer antes de iniciar la transmisión y de hecho llevamos.. No sé cómo, cuánto, ¿Cuánto tiempo llevamos este, en transmisión? ¿Una hora? Una, una hora. Pues básicamente, en una hora... Ya estaba casi cuajado. O sea, ¿no? le podemos dar unos 20 minutos más y el payer lo tenemos. O sea, de hecho, esto lo pueden hacer para cuando tengan algo de emergencia. En dos horas tienen un buen postre. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! <risa> ahora entiendo por qué necesitaba un asistente. O sea, yo solo visto nomás, nomás no, me, no me encuentro ahora, sino es que este muchacho que está aquí Vamos a poner leche evaporada. Vamos a poner la media crema, ¿cómo va a salir? Ya estufas. ¿Ya? ¿Cómo ves? Póngala así nomás. Yo creo que está muy bien así. ¿Ya? A ver, buena, buena, ¿qué ¿Aquí ¿A a, a, ¿a vienes? Por eso, por eso, pero me aparece que a veces estaban saliendo raíces ahí al camarógrafo. ¿Ustedes Chimino. qué dicen, Achimino? ¿Ustedes qué dicen, ya o más? A ver, Chendo, tú que eres el único que nos responde, ¿verdad? <risa> bueno, después de ¿Adriana cuenta? es Titi o solo Adriana? Eh, y por eso fue... Grosera. Que ya nos no vamos Ahora poner la amante aquí ya, señor. Ya que no estás tirando galletas. ¿Cuál es la que aquí? es la que aquí? es la, la que queda ahí a ¿Me dejó los otros. ejemplo. no ¿Me aquí? ¿Me la mantequilla no llegue a abarcar toda la galleta. Eh, no, eso sí ya está, está bastante medido. O sea, si quieren hacer una receta más grande o quieren duplicarlos, simplemente es... Este, lo doble. Ajá, dos mantequillas y dos paquetes de galleta. Sí. Un paquete de galleta es lo mismo que una barra de mantequilla. Siempre va a ser igual. ¿En proporciones para hacer eso. Ajá. Oye, sí. Porque una galleta y una mantequilla no es nada igual, o sea... Vamos a de todas las proporciones, obviamente, es lo mismo, no es igual. Sí. Si sí, sí, sí, lo vamos a proporcionar, sí. Cada, cada, por cada paquete de galletas que ocupen, van a necesitar una barra. ¿De Como aquí, a los muchachos, creo que se les olvidó que no teníamos. ¿Apretan Claro. <ríe> Pero Marco, todo la solución, ¿sí o no? Claro que sí. Si sí, no chica. Vamos a hacer un pequeño triángulo aquí abajo, ya que no tenemos una brelatas. Vamos a hacer pequeña, un pequeño cuellito arriba para que sepa. Esto es, esto es pandémico. La pandemia vas a tener que utilizar, por ejemplo, en una pandemia zombie que te llega por atrás. A ver, lo primero que tienes en la mano, vas a tener que utilizarlo para defenderte. Y si no tienes una abrelatas, que tal vez el abrelatas es lo que mata a los zombies. a ver, ¿qué vas a hacer? A ver, dime. Eric, ¿qué vas a hacer? ¿Qué ocupas antes de entrar a Son postres pandémicos. Hay que arreglárselas con lo que tengas. Así como no, nosotros, ustedes tal vez están en casita, si lo tienen, ¿verdad? Sí, nosotros estamos aquí encerrados, sin desde nadie más. Desde marzo estamos aquí. Desde marzo. Y hoy estamos sobreviviendo con. con ya países. está. Con, con, la, con, es? con la alegría de Eric. A ver, Chemino, acércate por favor. Ya, ya que pues ya ocupaste eso como molde, pues qué chido, ¿no? Así es. ¿Ahí está en el molde? No, pues sí, ya está súper está bien. ¿Eso no, es, tú dime? No, a ver. No, no, es, no, no me, o sea, no no me, si no ves el molde, no me me podemos le podemos hacer esto. O sea, no hay pedo. Y lo pasamos al molde. ¿Cómo ves? ¿Sí? ¿No? Mira Lo mira. vuelvo a hacer. ¿Cuál es el pedo? Se vuelve a armar. Pero mira, ¿sí o no? ¿Sí ¿Se no, muchachos? Ahí bueno, está. ya, ya, ya, ya que estamos, ven como le digo que no puede no ver otra estrella en el lugar que no sea Eric, el buen Rick Wright. Este... Ya está, mira. Oh, bien. Bueno, ya si, está. bien, si, ya está. Es que mira, si le muevo aquí, se vuelve a volver. Ya no sabes qué es apretar, eso no entiendo, pero... Pétale bien, señor. Sí. Sí. A mucha honra. A, a mucha enseñanza. Bueno, no, no, no, no vas a dar si no, nada. Mira. ¿Ves cómo? La plata se mueve el otro. A esto me debería de que sí. Tal vez le podríamos meter otro poquito de mantequilla. Otro trozo. No, aquí, bueno, aquí te voy, a, te voy a comentar qué es lo que está pasando. ¿Por qué se mueve así? Si se dan cuenta, eh, la galleta está un poquito gruesa. Así que eso hace que no se compacte tanto. Fue lo que les comenté hace rato. Si quieren que sea mucho más compacta. Lo van a tener que hacer con la licuadora para que quede como un polvo. Ah, oh, ok. Pero la, nuestra licuadora no nos sirve de mucho, ¿verdad? O Entonces, sea, es lo que te estaba preguntando antes de, de, de, de, la, de la transmisión, pero pues aquí hay muchachos, sí, aquí tenemos todo, aquí tenemos todo, no se preocupaba. No va a pasar. El único problema de él es que se vea bonita en cámara, fue lo que me dijo. <risa> sí, güey, o sea, que se, que se vea bonita el producto que va a salir. Ah, claro, sí, a ver, claro, no hay ninguna. Trata está. Bueno, ya que tenemos esto aquí. En este caso, como ya este, no, no tenemos algo tan denso como la cajeta, ya podemos ir poniendo una vez el Durasnitz. ¡Mmm! Hay que ser generosos con el duraznito. No se preocupe. Aquí tenemos más. Mmm. O sea, el chiste era que no se vea la lata. Bueno, está bien, vamos a ponerlo ahí. Y nos vamos a ir a liquidar. Bueno, antes que licuemos todo esto, vamos a... Voy a nuestra red de segundos. como que si no se hizo falta un poquito de música ¿no? <risa> pero es que eres necia. es que nada más piensas que con tu voz ya voy a estar feliz no pero mira aquí yo soy solamente el ayudante como siempre y como en todos lados el pinche el pinche el pinche Eric. pues así siempre te dije desde que te conozco el pinche <risa> Eric. que ni siquiera saber por si lado si ya <risa> Esa risa me da un poco de miedo, todo bueno. ¿Vale? Ya tenemos esto aquí. Vamos a poner nuestro queso crema. Un crema, Erik Eric está súper entretenido con la galleta. O Entonces, sea, no es otra cosa. Entonces, yo me dedico a hacer mi galleta. Pues ya, ya sabes. Tú dime qué más. Pues es que si no me hablas, también yo grito que tú ¿Cuál es solo? Pues ¿El punto era que fueras asistente o ¿no? Ah, eh, no No, no, no, no, no, no, no tampoco esa Ese remol de panza no me gustó. Quiero haciendo la mezcla. <risa> ¿Puedo hacerte la mezcla? Ya me puse nervioso este payaso. Oye, seguro que sí se sí puede quedar eso ahí. Ahí donde. O sea, y si lo meto, no pasa nada, ¿no? Que nada, no. Entonces, nos no, vamos a terminar comiendo, a excepción del pedazo que le vamos a regalar a Chendo Torres. No, no hay Chendo, ya. Vamos a hacer todo esto. Esto equivoco. Vamos. Y vamos a la de cuadrado. Estamos licuando todo esto. No sé por qué desde hace sí, rato siento que me estás haciendo cosas. ¿Y qué te vas! Ok, ya que licuan esto, vamos a poner la tina Y de Chendo, que muy interesante lo que dices. Los secretos para ser feliz. Todos somos secretos para ser feliz, Chendo. Qué bueno que tú sí manos mensaje. Y otra vez le Ya, vamos por nuestro último paso. El ancho de yo chuchón, ayude, no. oh, te toca divertir esto con bueno. mucho cuidado, que no se rompa la galleta. Sí, chimeno, no, no tengo el tabuchón mucho cuidado ¿eh? Y si se rompe la galleta, ¿qué pasa? Pues ya, ya, regaste todo, güey. ¿eh? Es una que... gran responsabilidad. ¡Ah! Es que sí me da miedo. A ver, esto para allá. Va. Poquito a poco, ¿no? Así. eso Mira ya nomás. Eso. ¿Cómo va cayendo toda esa lechita? Mira nomás. Rellenas todo, todo, todo que no quede. Ni un agujero sin rellenar con esta leche. Mira nomás. ¿Cuánto? ¿Así o más? Mientras quepa, sigue poniendo. Todo, uh, bueno, mientras quepa y no no se nos caiga fuera del hoyo. Mira nomás. Mm, bello, señora. ¿A poco no se le antoja? Mira nomás. Todo esto va a ir para el. Todo, todo. Bueno, o sea, es, es, un, es una clase del país, no una película porno, por favor. <risa> Ahí está. Si ¿Sí lo veo, vamos a lo repito. Ay, Dios mío. La última boca. Eso, eso. Eric, me estás dando un poco de miedo. Ya, ya, por favor. Ahí está. Chendo, ¿Sí saludo. Pues, básicamente, así queda nuestro país, que, obviamente, pues, vamos a subir unas fotos de cómo queda terminado, porque, pues, obviamente, no creo que se quieran esperar hasta que se va como termine este, pero en nuestras redes sociales, Rick Ray. En Facebook, me como Rick Ray. En YouTube, como Cuidado con la perra. Síganos, tengo un nuevo programa. Se llama El callejón de las Muñecas. Hoy sale el segundo programa. Síganos, den like, compartan. <risa> en Facebook, ¿cómo estás? En Facebook, estoy como Marco España. En Instagram, estoy como Marco370. 370. Eh, y también en Facebook tengo... En Facebook, sí, es que como que están hablando aquí en medio, no sé ni de qué quién le habla. En Facebook también tengo una página que se llama Pecati y Pecati, básicamente estamos vendiendo postres como estos. Si les gustan, denle like a la página y podemos este, pues, llegar ahí a, a sus casas con un rico póster. ¿no? Claro. Eh, igual búsquenme en YouTube como Marco España, algo más Sí, claro, sí, en las redes del 77. Eh, arroba el77csa, nos sube tu foto, hashtagia a Marco, hashtag, no, arroba no, <risa> arroba Marco, <risa> arroba me checa la página de el 77 tenemos más talleres, más eh, más cositas, así como teatro en línea, eh, no, ese no, ese nada más es, eh, for Shakespeare, a no, ya, no, bien no, no, por favor, lo que vas a decir, y ya, ya, ya, es todo, pues yo creo que eh, vale, ya es todo por, por nuestra parte. Espero que les haya gustado. Dejen los comentarios. Si no les gustó, no se tan mal la hoja los comentarios. No, no, no, sí. Si no les gustó, también díganos. No se deje callado. Si algo no le gusta, digan. Está bien, digan lo que diga este sí, señor. Sí, sí. Sí. O sea, sí. Bueno, podremos hablar. Digo, no, no se va a devolver el dinero. <risa> Eso <Entonces>, sí. <risa> <L> lamentablemente, <risa> les pido disculpas. O sea, Ojalá, espero que les haya gustado mucho y esperarnos en la próxima. Yo sí, también. Por favor, apoyennos. En... Sí, sí, no en esta situación de crisis. Discúlpenos, discúlpenos en serio. Aquí se me no, Aquí está, por favor, chiminas, si te puedes acercar y checarlo. Pues nada, ahí dice Marco España, aunque no parezca. No, entonces pues ya. Y supuestamente esa es mi cara, según Rick Ray, que me dibujo. <risa> Espero que les haya gustado. Cuídense mucho. Bye. Adiós. Ay. <risa> Eso es yo, ¿verdad?